¿Qué tal gente? va a ser un video un poco distinto, eh, siempre suele haber much, mucho apoyo entre, entre youtubers, entre colegas que estamos todos en lo mismo, comenzamos casi todos de igual manera, con pocos medios, pocos conocimientos, eh, ya sean de una cosa o de otra, conocimientos técnicos en cuanto a edición, en cuanto a temas de FPS, en cuanto a temas de cómo subir los videos, cómo hacer el audio, cómo poner la iluminación. Bueno, son todos mil cosas que, que vamos aprendiendo los unos con los otros, pero aparte tenemos apoyo familiar y aparte tenemos apoyo económico y, y siempre toda esta burbuja social que hay nueva, eh, bueno, colaboran con diferentes aspectos. Están los amigos y los enemigos y a veces cuando la situación se pone muy, muy chunga, muy fea, los enemigos también se hacen amigos. Y bueno, cuando el padre de Hatu, todo el mundo se volcó a la ayuda, como fuera, desde un like, desde hacerle crecer el canal con suscripciones, ayuda económica a los que han podido, a unirse. Eh, mi canal drone y mi otro canal drone Game son pequeños, son canales pequeños. Eh, hay varios youtubers que me han ayudado muchísimo. Chaos Spark es constante el, el diálogo que tenemos con Colombia. Eh, aquí hay 4 o 5 colegas en España, eh, Le es uno fundamental, eh, me han pasado suscriptores de todos lados, han apoyado mis videos, mis videos han ido a la televisión en el Canal 5, han servido para ganar juicios, han servido para, para el tema de deporte en la zona de Alicante, me han pedido permiso algunos y otros no. El juicio que se ganó gracias a uno de mis videos ni siquiera me dieron las gracias. Me enteré al año que habían usado un video mío. Pero no hay problema. Si hace el bien y sirve y le sirve a alguien, esa es la base de todo lo que se hace. En este momento mi situación es caótica. Eh, no tengo subvención ninguna porque pese a todo lo que habla el gobierno español no dan nada. Yo estaba trabajando como tanta gente. El gobierno le exigió a mi empresa que bajara la persiana, nos despidieron a todos, llevo seis meses sin trabajar, no tengo más ingresos y en este momento con dos niños eh, no puedo hacer frente al alquiler, pago un alquiler altísimo. Yo no tengo el botón de unirse a mi canal y tampoco el unirse es para pagarme el alquiler, el unirse al canal es para que yo pueda conseguir material para el canal pueda evolucionar, pueda estudiar algo, que pueda compartir y enseñarle a la gente, ya sea edición, ya sea apicultura, ya sea fotografía, ya sean drones, tengo videos de cocina, saben que yo hago muchas cosas, soy tirador, soy instructor de artes marciales, eh, tengo una página de fotografía que no mezclo mucho con el tema este, pero sin embargo yo tengo todo entrelazado, Ahora en el otro canal de game también voy a subir algunos videos de cocina para ver el tema SEO, cómo está, es una especie de investigación. Y bueno, lo único que pido es colaboración desde donde pueda cada uno, ¿vale? No, no se puede hacer mucho en esas situaciones porque los que pueden hacer grandes cosas y grandes cambios son los grandes capitales y esos son los que desaparecen en las crisis y no ayudan a nadie. Cruz Roja está desaparecido. Piden un protocolo de documentación que las familias no pueden acceder a llevar toda la documentación que piden. Toda esa documentación que piden nos genera un gasto enorme de tener que ir a lugares a pedir la documentación. Siempre que va, falta algo. Es infernal. La asistencia social en la comunidad valenciana está dando cita si la pedí ayer para marzo. No sé si alguien se imagina lo que es una familia sin ingresos sin poder pagar luz, agua, comida, alquileres y, y que te den cita para marzo. Es como que te estés desangrando y llegás a urgencia y te digan vuelva en marzo. O sea, cuando vuelvo en marzo ya no me queda una gota de sangre en el cuerpo. Es un despropósito. Este es el peor gobierno y los que están fuera, en vez de apoyarlo, son los peores partidos políticos que he visto en mi vida. En todos mis años de experiencia en varios continentes y varios países de vivir, no de ir de vacaciones, de vivir y estar entrelazado con la sociedad. Saben que soy federado en salvamento, que soy donante de sangre, que soy voluntario del Banco de Alimentos de Cáritas, que fui parte de Cruz Roja. No hay forma de llegar a algo. He pedido una vivienda de protección oficial, están los narcotraficantes metidos en las viviendas de protección oficial, sus familias y sus socios, y a la gente que está dentro de la ley, que no tenemos nada. Tengo certificado de buena conducta, tengo certificado de penales y sexuales totalmente limpio, no he tenido problemas en ningún país en el mundo. No tengo una entrada en comisaría, no tengo multas. O sea, nada. Me dicen que el asistente social me puede llegar a atender en marzo. Para decirme en abril algo y así seguir y seguir y seguir. Como tengo 43 años, no tengo derecho a ninguna subvención. Es a partir de los 45. El ingreso mínimo vital que se sacaba en partido Iglesias y Sánchez no ha llegado a casi nadie. He llevado la documentación, he ido tres veces al centro que me genera un gasto. ¿vale? Tres veces al centro no he podido hacer nada. Me dijeron que me faltaba un documento que ya había entregado. Lo volví a hacer, lo volví a entregar y no he tenido noticias. Las ayudas de alquiler, nada, que yo no vivía de ayudas, ojo, yo estaba trabajando. El sistema de frenar el COVID en este país fue que nos despidieran a todos, pero sin darnos solución. Vos me metés en mi casa, me obligás a estar en mi casa, me tenés que dar de comer, porque va a llegar un momento que por fuerza voy a tener que salir a cazar y hacer lo que sea para llegar a cubrir las necesidades básicas nada eh, todas las empresas se están yendo a pique siguen clausurando y, y cla no hay oferta laboral prácticamente porque se está muriendo todo yo vivo en una zona que es de dinero y es como otro mundo, aquí la gente sigue comprando cero kilómetros el bar de enfrente está lleno ¿qué pasa? los empleados públicos no se vieron tocados para nada los supermercados no se vieron tocados para nada. Las farmacias no se vieron tocados para nada. Entonces el 30% de la población que está colocada a nivel laboral no ha tenido problemas, Que son los que andan de fiesta. Pero la mayoría, en esta crisis que somos la mayoría de los que tenemos problemas, ya no sabemos qué hacer. Por favor, lo que se les pase por la cabeza. Soy apicultor y soy de los buenos, no un mediocre. Estoy con la fotografía, estoy con los drones. ¿Vale? Tengo estudios agrarios que aparte, no solo los estudios, he aprendido más en lo que es la cancha, gracias a unos amigos que, vamos, he pasado mi juventud con ellos y me han enseñado muchísimo y después lo reforcé con algo de estudio. Todo lo que es eh, poda, he estado en, en Italia, en la viña en Olivo, en todos lados, aquí no encontramos trabajo. Fui a Huelma, a lo de un amigo, está la almendra dejándose caer, porque la traen del exterior más barata. El supermercado, que no tuvo problemas y gana millones, se da el lujo de traer almendras del extranjero, baratas, mientras que aquí estamos todos en paro y los almendros se están pudriendo en los campos, y la almendra en el suelo, toneladas. Como apicultor en Javia he visto toneladas de naranja tiradas en el suelo. No digo miles de kilos, digo miles de... Si estuviera en otro canal, copiando otro canal, eh, en tres años podía estar al nivel de ellos, porque hago todo igual, les copio absolutamente todo y, y, y bueno, entonces es un crecimiento. Pero cuando uno quiere ser uno, es más difícil. Yo todo esto lo he hecho a contraviento, porque siempre me lo han tirado abajo. Nunca me han colaborado, lo que es mi entorno familiar jamás me ha colaborado. Yo tampoco he salido a pedir ayuda a nadie. Al día de hoy, como digo, estoy sin poder pagar el alquiler y no he hecho como hace la gente normal. Me imagino, eh, papá, ¿me podés tirar con esto? Eh, eh, tía, ¿me podés pasar esto? Abuelo, me... y van así. No he pedido nada. Estoy acá volcándome a ver, es un experimento SEO. Ya digo, como ayudaron a, a Drone Pilot, que tuvo problemas de multas, que tuvo problemas de salud, eh, como el padre de Hatu, como otros tantos que a veces tienen situaciones y las plantean y las, eh, las explican a nivel público, público entre el público que hay, este no es un público general, es un público muy, muy centrado y cercado a, a los canales de YouTube, pero bueno, quería dar un poco la explicación de por qué de las cosas, y me dirán, ¿y por qué no vendes esto que tenés miles de euros? Les puedo asegurar que tengo toda la venta, He vendido todas mis armas, yo soy coleccionista de armas y tirador, no me queda ni una en este país. Eh, de cámaras de fotos tengo toda la venta. He vendido colecciones enteras, mi biblioteca que era de 400 volúmenes me quedan 120 o algo así. Eh, aparte tengo mis canales de cine, mis grupos de literatura, mis grupos de mascota que están creciendo. El de mascota es el que más está creciendo. Hoy está casi a nivel de YouTube. Tengo casi los mismos seguidores en el de mascote que en YouTube. Eh, ¿Por qué no vendes esto? Lo otro, el, este lo tengo a la venta, vale. Eh, y este me dijeron si necesitas venderlo. Esto me lo mandaron, vale, para que le hiciera análisis, lo volara lo que fuera. Y han tenido la de, eh, los que me lo enviaron que saben cómo está la cosa, que no quiere que los nombre, no quieren que diga quién me envió esto. Me han dicho, si querés venderlo, si necesitas venderlo, lo tengo a la venta. La idea no era venderlo para pagar nada, porque yo vendo esto y no soluciono nada. Eh, con lo que debo casi 900 euros de, de alquiler, esto vale 100 euros, no soluciono nada. La idea era, si vendía esto, hacerme con un equipo FPV mini, de gafas, mando y, y un droncito, que no lo he podido, nadie me lo ha enviado, lo he pedido a varios, he hablado con Willy Fox, he hablado con Rubio he mandado mensajes, todos han tenido la delicadeza de contestarme, porque qué pasa, hay, hay, hay canales grandes que ya no les interesa nada, y, no, y ni contestan, yo tengo la suerte de que todos me contesten cuando tengo una duda, uy, perdón, todos los canales me contestan, Drones en el Cielo me ha dado un apoyo tremendo, me consiguió un montón de suscriptores, mostró mi canal en su canal, me dijo que me iba a mandar material en cuanto a información y esas cosas, y bueno, a, a tiendas y, y etcétera. Y bueno, estoy esperando también alguna, alguna colaboración más. Y Caos Spark, brutal, ya digo, estamos conectados totalmente. Y bueno, y algunos amigos que le dan like a los videos, que de 20 son uno, porque la gente está en su vida y a veces no se da cuenta que en 5 minutos puede hacer un cambio enorme. Yo muchas veces lo que hago cuando me pide un colega, me meto en todos sus videos. Video, like, saco. Video, like, saco. Video, like, saco. Y eso al algoritmo de YouTube le sirve y le sirve a ese canal. Que tengas like y que tengas conversaciones y que tengas un, un movimiento. Así que nada, espero que pase algo con, con este video. Eh, no tiene nada que ver ni tecnología, ni fotos, ni, ni nada. Es un tema personal en una situación que además cuando más podía meterme en esto... Se me ha trancado todo con el tema del COVID. Tengo un montón de ideas que los editores quieren venir a hacer conmigo y no, no las puedo llevar a cabo por falta de capital. No puedo viajar, no puedo moverme. Tengo un coche sin ITV y sin seguro, el otro sin ITV. Un desastre. Y a nivel familiar se ha mal gestionado todo mi dinero, que yo trabajo desde que tengo memoria, ¿vale? Y he, he ganado dinero y lo he guardado porque no tengo vicios. Entonces yo siempre he tenido algo. Y bueno, me han terminado de fundir todo de estupidez tras estupidez, tras estupidez, tras estupidez, tras estupidez. Y ahora estoy en esta situación. Si cuando yo tenía que poner un freno lo hubiera puesto hace unos 12 años, mi situación sería completamente diferente y no estaría haciendo este video ni con COVID ni, lo, ni con la Tercera Guerra Mundial. Porque yo tenía todo planeado y enfocado a una cosa. Me he mudado de un país a otro, de un país a otro, de un país a otro, de un país a otro de un país a otro y he terminado fundido, porque es normal, porque es normal. ¿Tenés una abuela que tiene un campo? Habla conmigo. ¿Querés que te haga una poda de olivos? Habla conmigo. ¿Quieres que haga una cosecha? Habla conmigo. ¿Quieres que haga una siembra directa? Habla conmigo. ¿Quieres que haga curvas de nivel? Habla conmigo. Sé hacer de todo. vale Necesito trabajo, necesito ingresos. Eh, lo de unirse a mi canal, donar a Paypal y todo eso, eso son cosas de cada uno la gente está muy jodida, nadie se puede poner a tirarle a, a un desconocido de a 10 euros, de a 20 euros, de a 100 euros ojalá hubiera un millonario que vea esto, que en el momento que lo esté viendo se haya tomado un litro de Johnny y me meta 1000 euros en la tarjeta, eso sería fabuloso pero esas cosas no pasan, porque el que está millonario está con sus temas y bueno Sigue divirtiéndose mientras los demás estamos súper jodidos Porque a veces se creen que uno está jodido porque quiere o porque se lo merece Yo te digo que no estoy jodido porque me lo haya merecido Porque yo he hecho las cosas como las tenía que hacer Sobre todo con el tema familiar No he estado ni saliendo y viniendo en pedo a cualquier hora Ni en los cachetazos, ni gastándome la en merca Ni entre prostitutas, he hecho las cosas como las tenía que hacer Pero como nunca se me han valorado Llegó un momento que también me harté de hacer nada y es lo que pasa, te van picando tanto que te cambia la personalidad, que llegás a un punto que el pinchazo ya no lo sentís, porque te han dado tanto, tanto, tanto, que te haces inmune al pinchazo. Y ya digo eso. Bueno, espero ver qué pasa con esto. Ya digo, un estudio SEO total, una verdad. A ver qué onda. Tu dron. Seguiré como sea. <risas> Seguiré como sea con tu dron. Gracias. GoPro de Ten Video